Ey, yeah, hey. yeah, el tiburón, baby. El yeah. tiburón. con el personal beat Con el personal beat Let's go, siempre ando yeah. fresco, cuando amanezco Ya tú sabes chicos, voy por el primer puesto Siempre estoy puesto, pero todo, todo lento ya tú sabes bitch. voy por el primer puesto siempre estoy puesto ven todo lento hey todo lento bitch bro voy pasado de flow madafaka ya tú sabes que yo soy el boss Voy, con un flow de la cross par de coba par de fili, y me partó la voz par de paca par de gramos no sé dónde estoy no veo nada por el humo de mi habitación madafaka estoy en on ya tú sabes cómo soy estoy buscando el tesoro que la vida me escondió hey bitch por más que quiera no puedo parar soy un mapa que ninguno pudo descifrar Son las 2 de la mañana y salgo a festejar Las 24 horas viviendo en la oscuridad Game hey, show disparo al azar Estoy en el bar, no puedo parar No pienso frenar, no, no, no quiero bajar Esto está por comenzar Mejor traigan el parámetro que lo vamos a reventar Hey yo son por la ventana, no me importa nada Deja mi vuelo encerrada, la fita no va a parar Tengo que escapar a la ciudad contaminada Donde me esperan mis panas para celebrar Hey yo, rompo la ventana, no me importa nada, deja mi vuela encerrada, la fiesta no va a parar. Yeah. Tengo que escapar a la ciudad contaminada, donde me esperan mis panas para celebrar. Let's go, chipando fresco, cuando amanezco. Ya tú sabes chico, voy por el primer puesto. Siempre estoy yeah. puesto, veto todo lento. Ey, ya yeah. lento, ya Let's go, chipando fresco, cuando amanezco. Chicos, voy por el primer puesto. Siempre estoy puesto. Veto todo lento.